Dime si te pasa esto, dedicas 8 horas al día en hacer algo que no te motiva para nada y fantaseas constantemente con volver a empezar de cero y hacer realmente algo que de verdad disfrutes. De hecho te apasiona la cocina y es ahí donde de verdad las horas se te pasan volando y en más de una ocasión te han dicho eso de, oye, tu cocina muy bien. ¿No te has pensado montar un restaurante? Quizás no has dado el paso porque te asusta el cambio y te aterra volver a equivocarte. Si te sientes identificado con todo eso que acabo de decir, sigue viendo ese vídeo porque lo que tengo que contarte es específicamente para ti. Soy Carlos Borges, cocinero y cofundador de CookStorming, escuela de cocina donde ya he formado a más de 500 profesionales, de los cuales me siento muy orgulloso y que a día de hoy lideran varias de las mejores cocinas del mundo. Y hoy me alegra poder invitarte a la Masterclass online en directo Tu Desafío Culinario, donde te enseñaré las claves para poderte convertir por fin en un gran cocinero profesional. Haz clic en el botón y descubre cómo te puedo ayudar en tu nuevo camino como cocinero. Así que nos vemos dentro.